Pueblo de Venezuela, unas breves palabras, porque a veces las palabras están de más cuando ocupan todos los espacios, más bien que las palabras, los sentimientos. Y dentro de esos sentimientos, Rosa Virginia, María Gabriela, Rosiné, que me acompañan, familiares, hijas, hijos, madre, padre, hermanos, parientes, amigos, compañeros de la vida, camaradas de este camino, oficiales, cadetes, tropas de nuestra Fuerza Armada, Bolivariana Juventud venezolana Niñas y niños de la patria Mujeres de la patria Sentimiento Que Pareciera contradictorio Pero así lo siento yo Así lo palpito Lo vivo El sentimiento que que predomina en estos momentos, en estas horas, es la alegría, es una desbordada pasión, un desbordado amor, la más poderosa fuerza de todas las fuerzas, el amor, que se desata, que se desborda que inunda los espacios, por eso yo hago el esfuerzo para transformar ese sentimiento en palabras, ese océano de amor, ahora que estamos aquí, en el Caribe, pecho al Caribe, al gran Caribe nuestro, océano de amor. Palabras, conceptos, pero que se nutren de esa fuerza poderosa del amor. El amor, uno ve la bandera, una vez más, a saludo a nuestra bandera, la saludaba allá en el palacio, la escolta de bandera, los cadetes y oficiales de blanco de nuestra marina bolivariana, las notas heroicas y gloriosas de nuestro himno nacional, el escudo patrio, y más allá, aquellas montañas, pecho generoso de la madre tierra venezolana, y más allá, me imagino los valles del centro, y allá los Andes, y allá el oriente, y los grandes ríos y los grandes lagos de esta patria, y más allá el inmenso terraplén, el ancho terraplén, diría el poeta, la sabana inmensa, y más allá la guayana, la gran sabana, el padre Orinoco, y más allá la tierra de Sudamérica, la patria grande. Por amor, a esta patria, la Venezuela, por amor a esta patria grande, la Suramérica y el Caribe, por amor nos hicimos soldados, por amor hemos vivido lo que hemos vivido, por amor hemos sufrido cuando ha tocado sufrir, por amor hemos hecho hasta imposibles por amor a lo que esta patria fue a lo que esta patria es y a lo que esta patria será por amor hemos hecho todo esto y por amor por este profundo amor por esta razón amorosa que sobre todo desde hace Casi un año se ha venido fortaleciendo en cada núcleo de mis células, en cada célula de mi cuerpo. En estos últimos meses, si algo ha crecido en mi interior, es el amor por esta patria, es el amor por este pueblo, es el amor por esta causa bolivariana, es el amor por esa bandera, el amor por estas hijas, el amor por esos niños y niñas, el amor, el amor, el amor. Por eso, inundados de amor, yo saliendo como estoy, como estamos, hacia La Habana, hacia esa heroica ciudad, hacia ese hermano país de esta misma patria grande donde como ya se sabe seré sometido a una nueva intervención quirúrgica los próximos días para seguir batallando contra la terrible enfermedad que así como a muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y del mundo pues anidó lamentablemente en mi cuerpo de manera sorpresiva pero precisamente por ese amor que lo que hace es fortalecer la conciencia de la necesidad de vivir por ese amor por esos niños por esas niñas Hijas e hijos de esta vida, yo les prometo que voy a dedicarme por entero, junto a mi equipo médico y a quienes me acompañan, por entero, en cuerpo, en alma, en espíritu, en voluntad suprema, a dar esta nueva batalla y a derrotar la amenaza que de nuevo está por dentro. A derrotar y a dejar con los crespos hechos a quienes desde filas contrarrevolucionarias muchas veces llenos de odio están sacando la cuenta y están pensando que Chávez se acabó.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 alma nacional y arma nacional para seguir dando la batalla por Venezuela pero mientras tanto yo mientras tanto yo se los prometo se los prometo con la izquierda se los prometo con la derecha mis queridos compañeros mis queridas compañeras les prometo que lucharemos duro lucharé duro estas próximas horas venceremos esta nueva dificultad y con el favor de Diosito Lindo, dentro de pocos días aquí mismo estaré saludándoles a mi retorno para continuar la marcha junto a ustedes. Asumiendo la responsabilidad que hemos asumido para continuar construyendo la patria socialista, para continuar la ofensiva unitaria, consciente, revolucionaria, patriótica. ...todos estos meses que vienen, para continuar logrando éxitos concretos dentro del proceso revolucionario, del proceso de construcción de la patria nueva, en lo político, continuar consolidando las instituciones del nuevo Estado Nacional... El Estado Social de Derecho y de Justicia. Continuar profundizando la democracia revolucionaria... ...la democracia socialista. Mandato del constituyente originario, mandato del pueblo. Para continuar fortaleciendo la esencia de la democracia... ...de la verdadera democracia la democracia a la que le tienen miedo las élites burguesas. La democracia del pueblo, valga la redundancia, pero como hay tanto farsante en este mundo, como hay tanta hipocresía en este mundo, y tantos que hablan de democracia y andan esbarriendo y atropellando a los pueblos, cuando sabemos que sin pueblos libres, verdaderamente libres, y sin poder popular no hay verdadera democracia, pues tenemos nosotros que continuar fortaleciendo el poder popular, que es la esencia de la verdadera democracia. El gobierno del pueblo no se trata de, como dice la burguesía, acercar el poder al pueblo, no, esa es la trampa burguesa, se trata de darle el poder al pueblo, que es el dueño originario de ese poder. Y la burocracia, la burguesía y las élites gobernantes le quitaron a nuestro pueblo ese poder durante mucho tiempo. Se lo negaron, se lo quitaron. Nosotros se lo estamos devolviendo. Hay que continuar en esa dirección. En lo social... Continuar, acelerar más bien, le he encomendado al vicepresidente Elia a la vicepresidenta de lo social, Yadira Córdoba, a todo el gabinete ejecutivo, el gabinete social especialmente, el gabinete económico, al vicepresidente de lo económico, Jorge Giordani, acelerar la batalla contra la pobreza, la batalla contra la exclusión, contra la desigualdad y esto tiene nombre y concreción las grandes misiones en amor mayor hijas e hijos de venezuela las madres del barrio los consejos comunales el poder popular la gran misión vivienda venezuela la gran misión saber y trabajo venezuela eso tenemos que acelerarlo profundizarlo, lograr mayores niveles de eficiencia, la creación de empresas populares de propiedad social, la agricultura urbana, la construcción de viviendas, la agricultura nacional, la microempresa, la pequeña empresa, todo eso hay que acelerarlo, lo económico, lo social, lo político, la unidad del pueblo, el gran polo patriótico, acelerar su constitución, su maravillosa diversidad y reverencia en la discusión, dice Toby Valderrama, lealtad en la acción, unidad, unidad, unidad. El Partido Socialista Unido y los patrulleros de vanguardia desplegándose por todas partes, los partidos políticos de la revolución los más diversos movimientos sociales, del comando de campaña Carabobo, ahí está Jorge Rodríguez, el jefe del comando de campaña, la estrategia cuyas líneas centrales anoche yo lancé, o algunas de ellas, la primera etapa organización para la batalla de aquí hasta el 15 de abril, trabajar, trabajar, trabajar, avanzar, avanzar, avanzar sumar, sumar y sumar fuerzas de todo tipo por supuesto las fuerzas patrióticas las fuerzas positivas las fuerzas constructivas las fuerzas revolucionarias las fuerzas socialistas la burguesía que haga lo que tiene que hacer porque aquí hay solo dos opciones la opción burguesa Apátrida, que pretende convertir a Venezuela de nuevo en una colonia yanqui y la opción revolucionaria, la opción socialista que tiene que seguir y va a continuar fortaleciendo la independencia nacional y el desarrollo integral de la nación a través de la revolución democrática, de la revolución socialista apenas faltan siete meses y unos días para el 7 de octubre Estamos obligados a vencer, estamos obligados a demoler desde el punto de vista político, ideológico y moral a las fuerzas retrógradas de la burguesía y lo vamos a hacer. Y ante ese gran desafío, yo sencillamente, así como el año pasado, después de dos delicadas intervenciones quirúrgicas no podía faltar al 5 de julio, les prometo que tampoco faltaré al 7 de octubre. Estaré con ustedes el 7 de octubre, coronando la victoria popular bolivariana y revolucionaria. Y el próximo año comenzaremos el nuevo periodo 2013-2019 para ir hacia allá, 2019-2019. 200 años de angostura, 2021, 200 años de carabobo, 2024, 200 años de ayacucho, 2030, 200 años de la eternidad del padre Bolívar, Bolívar, Bolívar que hoy vive en esta brisa, en este mar, en estas montañas, en esta tierra, en estos soldados y en este pueblo Bolívar, Bolívar, despierta cada cien años cuando despiertan los pueblos. Bolívar que ha vuelto para no irse jamás de esta tierra y para conducirnos a la grandeza de la patria, a la grandeza de Venezuela. Me voy, pero volveré y volveré con más vida que nunca a seguir dando la vida entera a la patria buena, a la patria nueva, más apropiada, no hay para este momento ninguna otra letra, ninguna otra magia, ningún otro verso que ese que dice, llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y al pueblo en el corazón, Venezuela, Venezuela, siempre, Venezuela, ¡viva Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre!